eso es incontable, hay paredes y todo eso porque eh, mi hija este salvó al niño más chiquito, el niño grande que es de 10 años, el niño chiquito tiene 4 años, la niña que se había quedado atrapada, entonces entre otros otro compañeros de, de mi hija le ayudaron a sacar a la niña porque era la que estaba atrapada, gracias a Dios no estaba golpeada nada, porque ella fue viva, porque se subió en los sillones y... Anduvo ahí en la todo eso, perdimos cocina, todo oh, perdimos.